Os voy a decir por qué es importante para mí, efectiva personal. Si no fuera por ella, estaría muy desanimada. No iría a trabajar y saliría de casa. Me iría mal y, no, y llamaría a 112 para el hospitalada. Ana y Ruth me ayudan a, ser, a seguir adelante. Mi madre acompañaba a los médicos. Iba a la compra conmigo. Íbamos al, al arco, al pueblo. Y ahora Ana y Ruth me ayudan para hacer lo mismo. Soy feliz porque vivo como yo quiero.